Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente estamos muy contentos de poder estar de acá contándole un poquito de cuál es la situación de los Juegos de Sur. Creo que venimos trabajando hace un poquito más de un mes que asumimos la Secretaría de Deportes. Venimos trabajando bastante intensamente para poder cumplir con los requisitos y objetivos que tenemos para estos Juegos. Venimos eh, tachando la lista de los temas más urgentes. Y hay muchos temas urgentes que todavía quedan pendientes en la lista, pero creo que venimos a un ritmo bastante bueno en cuanto a la ejecución y a la, al, al resolver los problemas que tenemos. Entonces, venimos bien. Creo que si seguimos este ritmo vamos a llegar bien y vamos a poder darle a nuestros atletas queridos acá un poco de, de tranquilidad y un evento único para poder competir en nuestro país. Son do, dos meses y medio aproximadamente, un poquito más tarde, vez es que faltan para que se realice la ceremonia inaugural? 86 días. 86 días bueno, menos de 3 meses eh, ¿Qué es lo que más preocupa de repente ahora a la organización? Y tenemos, creo que un tema que preocupa mucho es el tema de las obras Creo que en este último mes venimos publicando en las redes sociales los avances Para que la gente pueda eh, dimensionar los avances que estamos teniendo Creo que son avances bastante buenos Pero hay obras que siguen un poco atrasadas Y lógicamente eso es un tema primordial para nosotros también tenemos algunos implementos que están viniendo, pero entenderán de que el están viniendo no es suficiente y nosotros vamos a tener la tranquilidad una vez que lleguen eso a Paraguay por todo lo que implica hoy eh, la importación de productos de países bastante lejanos. Eh, y también lo tema que preocupa es la, la, las licitaciones aún pendientes porque cada licitación tiene un proceso que llevar, nosotros estamos cuidando cada detalle para que las situaciones sean bastante transparentes, abiertas al público y eso requiere también de tiempo. Entonces, cada vez, si van quedando menos cosas urgentes que las que teníamos hace 35 días atrás, el tiempo también cada vez es menos, entonces se vuelve un poco... Eh, cada vez hay mayor presión. Pero eso creo que es parte de lo que estamos acostumbrados acá. ¿Cómo, cómo percibe actualmente eh, de la ciudadanía, la, la realización de los juegos, la gente aún desconoce, critica, ¿cómo lo, ¿cómo lo perciben? Va a haber gente siempre que... Hay gente que no quiere que los juegos salgan como van a salir. Eh, y eso es normal, creo, que en cualquier evento de esta magnitud. Nosotros estamos confiados en que estamos haciendo bien las cosas. Eh, estamos confiados de que los atletas, los dirigentes y todo vienen involucrándose, cada uno desde su lugar para poder tener unos juegos exitosos y estamos tranquilos, con la conciencia tranquila de que estamos trabajando lo mejor posible para que los juegos puedan ser un éxito en Paraguay y demostrar que en Paraguay estamos preparados para traer esta clase de eventos, ojalá sea el primero de muchos juegos. ¿Se puede decir que entonces el 1 de octubre van a estar todas, todas, todas, todas las condiciones, toda las estructura, nuestros atletas van a estar, van a estar de, de lo mejor para para competir. Sí, acá Javier le ya prometió prometieron medalla, así que estamos contentos por eso, eh, y tenemos, pero vamos a llegar, vamos a llegar con la infraestructura, vamos a llegar bien, la idea, el objetivo primordial es poder llegar para fines de agosto con toda la infraestructura lista, sí. eh, entendemos de que estamos bastante presionados y dependemos también de otros factores como el clima, por ejemplo, para el tema de las obras mm -hmm. pero ese es el objetivo que tenemos, estamos trabajando para eso. Ya, vayamos con Javier Insfran Medalla ahora un Remote, en el de estos juegos de juego ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el nivel del de, de, de atleta paraguayo actualmente? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes en competencias internacionales? La verdad que el Remote paraguayo está en un buen auge, en un buen momento. Ya desde hace un tiempo de que se lo está valorizando mucho más. Anteriormente, cuando Paraguay te salía en el sorteo, a la gente le gustaba porque era un rival fácil, entre comillas. Pero hoy día ya se siente un poquito más de tensión, un poquito más de miedo de los rivales porque saben de que si Paraguay presenta un bote, no es que presenta simplemente para participar. Hoy día Paraguay ya va a competir, ya va a subirse al medallero y ya es un rival a ser tenido en cuenta y un gran candidato a medallas. Y la verdad es que Remo vino trabajando así, el famoso, lento pero seguro yo principalmente eh, cuando estuve cuando empecé puedo decir de que el remo en sí había solamente dos clubes a nivel nacional hoy ya tenemos más clubes abiertos a nivel nacional incluso eh, el apoyo tanto de la secretaría nacional de deporte como el comité olímpico fue creciendo pero también o sea lo que es el, el atleta eh, se fue afianzando y también cambiando lo que fue la mentalidad de que sí se puede de que ¿Por qué nosotros, o sea, si, si otras personas pudieron, por qué yo no puedo? Y con esa mentalidad es que realmente cre estuvimos creciendo y ya no, ya no veo más como solamente ir a participar, sino que es me voy a competir y puedo ganar la competencia. Sí, creo que la presión tenemos todo, ¿verdad? El, el éxito de los Juegos del Sur no es solamente de llegar con las obras sí. o llegar con los implementos. El éxito de los Juegos del Sur va a depender de de muchos factores como poder llegar con las obras, con los implementos, el éxito deportivo, el éxito social que puedan tener los juegos, que podamos tener unos juegos tranquilos, donde sea verdaderamente una fiesta, o sea, creo que el, el éxito de los juegos va más allá lo mejor de las obras o la medallas, pero sin lugar a dudas es que la medalla es un factor no menor, porque necesitamos de muchas medallas para que la fiesta sea completa y, y ese es el esfuerzo cada uno desde su lugar, como dije,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 en una pista acá como en la Bahía o creo que me ha la Bahía ¿no? Sí, mira todavía no tuve esa experiencia si es de un mega evento como lo será lo de Sur pero sí en diciembre del año pasado tuvimos un sudamericano y es impresionante hay mucha carga que si el atleta lo sabe utilizar positivamente es un gran factor que suma mucho la hora de competir. Claro. En mi caso eh, vino mi familia entera, vinieron amigos, compañeros de la facultad, del colegio y las mismas personas que simplemente estaban caminando por la costanera también gritando Paraguay, Paraguay, Paraguay y muchas veces no se escucha en la pista pero inconscientemente vos sabés de que ellos están ahí. Entonces es más compromiso para uno, dejar un buen papel y más allá del resultado, darlo todo porque no solamente importa la medalla, porque la medalla es una consecuencia de la competencia. Lo que importa es que vos te desempeñes al 100% y un poquitito más de tus capacidades. Ale, tú juego olímpico, eh, ¿sabes lo que es presión eh, competitiva? y Nosotros eh, de los medios sabemos que vamos a seguir un poquitito más cuando escribimos sobre Alejandro Alonso, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de tu desempeño en estos juegos? Bueno, la verdad es que así como dijo Javi, eh, yo principalmente crecí con, con esa mentalidad de que pase lo que pase, siempre es dar el 100% y eso van a tener de mí eh, el 100% y un poco más. De, en, en cada competencia que, que me toque a mí correr, en cada evento que me toque correr en estos juegos, porque eh, vamos a estar corriendo varios, eh, varios botes. Uh -huh. Y la, la principal, el, el principal objetivo es dejar el 100% y, por supuesto, manotear medallas. Sí, por supuesto, eso no, no, hay, no, no hay duda. ¿eh? <risa> Me gusta esa palabra, manotear. Ministro, por último, para eh, agradecerle su tiempo también, eh, el, involuc el involucramiento de la ciudad de Asunción, eh, la gente, las autoridades municipales, ¿cómo, ¿cómo lo vienen trabajando? Porque Asunción es una ciudad, eh, hay que se siempre bastante nada en muchos aspectos, ¿verdad? Tener un evento así de este nivel implica congeniar eh, muchísima coordinación entre en autoridades, eh, federaciones, eh, eh, eh, policías, aspectos de seguridad. ¿Cómo lo, cómo lo trabajas? Sí, la verdad es que venimos trabajando intensamente con más de 20 instituciones del Estado. Eh, tenemos creo que la facilidad de que hoy creo que el, el equipo país está sintiendo que es algo más grande que la Secretaría de Deportes, o más grande que el Comité Olímpico, más grande que, que cualquier persona, sino que es Paraguay lo que va a estar en la de, de del deporte nacional e internacional. Entonces, eh, venimos trabajando bien, sabemos de que vamos a tener errores probablemente, que vamos a tener que solucionarlos, pero si todo va bien, yo creo que en 10 días aproximadamente ya vamos a poder empezar a sentir en las calles un poco... El ambiente diferente porque estamos trabajando en esa, en esa campaña. Eh, y si todavía en 10 días más, yo creo que podemos empezar a sentir un ambiente diferente respecto a los Juegos de Sur. ¿Qué le dirías a la ciudadanía que aún todavía desconoce del, del nivel de estos Juegos? ¿Qué le que se involucre, que, que se preste a conocer un poco más de lo que es el mundo deportivo más allá, a lo mejor del fútbol, al cual estamos acostumbrados, hay deportes. Eh, que nunca tuvimos la oportunidad de verlos en Paraguay, y mucho menos a este nivel. Hay escenarios deportivos que son dignos de admiración a nivel no solamente nacional, sino internacional, homologados por superaciones internacionales. Entonces, creo que van a ser 15 días para poder irte con amigos, en familia, o lo que fuere, a poder tener esta experiencia diferente eh, que nunca antes la tuvimos en Paraguay. Y capaz después de eso, eh, interesarse un poquito en hacer algunos deportes más. Así que ese es el objetivo también de los Juegos así mismo como dijo el señor ministro, eh, que la gente se, eh, se involucre o que, que quiera explorar otros deportes, además lo que es el fútbol, eh, somos bastante afortunados poder tener unos Juegos del Sur aquí en casa y más todavía poder ir a ver otros deportes, además del fútbol, eh, principalmente les invito a que se vayan a la bahía, el 1 de octubre en mi cumpleaños, yo voy a estar remando. <risa> Y, y eso la verdad que eh, aprovechan porque es una, es una es un mega evento eh, en nuestro calendario olímpico es un evento bastante importante y a nivel país también del desarrollo que se va a tener el, eh, la inyección económica además de eso lo que es eh, poder ver otras delegaciones, no solamente ver por ejemplo cuando vienen eh, los hinchas de unos clubes por ejemplo los, los eh, los clubes brasileños, los argentinos sino que van a ser países enteros que vienen a, a competir y yo creo que va a ser algo único